La atención primaria de estas personas que finalmente mueren, quizás precisamente porque no se esté haciendo el procedimiento correcto. Amado, eh, hemos llegado a la parte final de preguntas o cuestionantes sobre este tema. Si tiene algo más que no, no, absoluta, ab absolutamente, haga usted la batuta, a menos vamos que ya tenga algo que decir. No, no, no. Vamos sí. a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. De mañana.